Buena, acá de revivir. ¡Ah, tío! tío! Oh, tío! Hay un programa de Intel que escanea tu ordenador y te pone todas las actualizaciones que te faltan: de Bluetooth, Wi-Fi, el chipset. Bueno, yo tengo Intel, así que me debería funcionar. Claro, a ver después te lo paso. Vale. No escucho pasos por aquí. Eh, al frente mío. Por los almacenes. Almacén. Blanco. Traqueado. Un tiro tú. Ayuda, ayuda, ayuda. Era bueno, el, era bueno el tío. Sí, sí, sí, era bueno. En un coche, ¿verdad? Sí. En coche. En coche, se acaban de montar. Ah, pero se metan con otro. Que disparan de arriba, de arriba. Sí, de sí, arriba. Sí, a ver de si de lo, lo, lo nipeas. ¿Tienes nipe tú? Sí, yo voy a intentar sniper los de abajo, en teoría. No los veo. A los de arriba tampoco los veo. Ah, vale, ahí está. No que batido bueno. El otro está aquí abajo ¿Y Está aquí, aquí abajo? abajo Está detrás del árbol No se ve por el puto árbol se va a la casa Está detrás de es la casa azul ¿no? detrás de Taini ha a los de arriba Una uno de arriba. Uff Buena Acaba de revivir Ha batido Uff uh, el que ha Vete a por él Voy a... Voy a mirar el, el cielo yo Eliminado Cocha arriba, ah, cocha arriba, cocha arriba. arriba. Vale, vale, vale, vale. ¿Lo has visto, no? Sí. Voy a comprar UAB. Vale, son tres. va ¿No, a comprar un precision. No con escucho, eh. Con escudo, te digo. Con escudo, todos. UAV, y sniper, es no sí. escudo y sniper. ¿Ha ah, batido uno? Tiro ataque. Tiro de ataque, tiro de ataque. En el árbol ese. Ya, ya. No lo rematan tiene lo toman aturdido aturdido aturdido niado, El otro está atrás. El otro está, no lo veo, no lo veo. Está aturdido, está Craqueado, está craqueado. No, te la pegó, echa para atrás. Vale, estoy safe. Te lo haces. Buena. Buena. Sniper y escudo. Oh, la hizo bien, en ¿verdad? Yo se la he hecho de puta madre. Yo me quedaría aquí esperándolo. Un uh, lagazo. Puro, otro, De, para la atrás, de pura. hecho, de para la derecha, de para atrás. Mierda, me dieron sub, está más cerca. Ah, oh, buenísimo. Uno. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál? ¿El de la derecha o el de la izquierda? El izquierda, izquierda. Vale. El de la derecha lo tengo yo. Lo remato, lo remato. ¿Lo no, has craqueado? Bueno. Vámonos a zona que es la primera. Están en la pasarela. ¿Están vale, vale. Creo que lo he visto. Sí, mira, pasarela y el otro. Lo veo el de la pasarela, está detrás de vale, la. Vale, voy voy Está detrás de eso. Mierda, le falta. Tanco. Te mueve hacia atrás. Muerto, no, vale. Vale. vale, queda el otro. Abatida, ah, buena. Pero te es jugular. Sí, creo que es su compi. Lo pues estaba viviendo. Fuera, en caso. Me quedo fuera. Vale. Yo voy con silencio mortal. Eh. tuneo Nada. Eh, ¿Dos o uno? Eh, creo que tengo. Sí, el otro está aquí conmigo. Subo, subo, subo, dale. Vale. Está detrás del aire acondicionado. Vale, voy. Tenemos gente al frente también. Gente al frente, gente al frente. ¿Dónde? Coche. Yo creo que uno está baiteando, así que ten cuidado. Yo tengo uno al frente mío. ¿A uno de aquí adentro? Yeah, move Va, ¿En es el camarote, vale. Sí. Pues joder, macho, con los coches camiones. Uh. ¡Oh! oh. Uh, buenísimo. ¡El del camion! ¡El del camion! ¡Lol, madre! ¡Lol! ¡Lol! Mira antes de que me veas. Es que no quiero que me veas. ¿Está ahí a la derecha? Vale, el otro sí ¿Ha batido uno? ¿El de la derecha? ¿Marcado. Aquí, ¿El marcado? ¡Lol! No, ¡Ataque aéreo, tío! Está safe. safe. Vale. Sí, sí, sí, sí. No me no. lo he saltado, tío. Yo batí al otro y lo eliminé. Están ahí ya, ya saben que está bien. ataque, ¿vale? Vale. tiro ataque. Vale, o vale, tiro, tiro, lo tiro justo. Vale. Position, a me tunearon. Ah, batido uno, batido uno, sí, batido vale. uno. No puedo salir. Vale, vale. Yo estoy safe, yo estoy safe, yo estoy safe. Vale. El otro no lo veo. Al frente mío. Arriba estaba, sí. Me estoy procurando. Yo también. Derecha, vale. Sí, sí, lo veo, lo veo, lo he visto. Puseo. Está ahí viendo, lo he ¿Para Batido. Craqueado, craqueado, craqueado. Craqueado. Ha? No hay marca. ¿eh? Mierda, me tiré de tú. Bro, pero qué fastidio tú, Batido, sigue jodiendo. ¿Puedes marcar un momento? ¿Dónde están? Que eh, tengo dos. No es que los veo. Batido otra vez. Mm. El otro está en mi marca. Ahí. Vale. Ese fue. Yo batí a una izquierda bien ¿Va eh? Vale, ¿dónde están? Vale, bien, eh. Muito, momento, momento, momento, momento. Vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo, visto, lo veo. Ahí. Oh, vale, te lo remato. Claro que sí, que venga toda la lobby para oh. Mira para atrás, mira para sí, atrás. Luego, luego. Uno está con. Un tirito, eh. Bueno, esto sí que se llama. Estar en la mierda, ¿no? Sí. Por fin, tío. No, no, sé para nada, tío. no tenés que venir, hace ti en el mismo sitio, creo sí! Que bueno Me inspiré más, es que te veo a ti jugar, bro, y me siento mejor La este pago no... <risa> pues nada. No. <risa> no, bro, esto es injusto tú. Después de todo lo que hice. Después de todo lo que hice tú... Jayno. Ah, no, y a ganar el de arriba. No, no